Noche perfecta, pasaban las doce, pillamos cervezas y nos subimos al coche, la playa fue el sitio donde decidimos el tiempo pasar. Bajamos del coche cogí mi guitarra y la hice sonar. Las letra la escribe, en sonido y aroma que viene del mar. Las notas las ponen los dedos de un joven que anhela a soñar. Cada farola que alumbra la calle ilumina un compás, tomemos impulso, saltemos del nido, podemos volar. Hey. Mm. Hey. Mm. Hey. Mm. Hey. Mm. Hey. Ya ha llegado septiembre. Serán 24. Nuestra amistad la describen sonrisas y garabato. Y una aventura que habremos vivido desde los tres años. Y no importa que sea en Madrid o Sevilla, seguimos sumando. No hay discusión que nos rompa. Ser confidentes nos gana. Transformas cada momento en puro cuento de hadas, Dejas like, en línea que tú me desatas Solo con ver tu sonrisa Mi simple poesía se encuentra apagada La noche perfecta Son más de las cuatro Se evaporaron las horas Improvisando relato despidamos la playa brindando Porque pasen muchos más años Quiero cerrar este pacto Con estos versos que canto Quiero cerrar este pacto con estos versos que canto.